Mi nombre es Yolanda Vélez, este, estoy acá en las oficinas del doctor Eduardo Soto, vine porque me recomendaron muy confiablemente eh, de que él era un abogado muy bueno y en realidad lo comprobé, en ocho meses comprobé que era excelente abogado y vine a buscar mi ID, mi permiso de trabajo y ya mi ID, aquí se los presento. Le recomiendo que por favor confíen en este abogado, excelente abogado, se lo recomiendo con confianza. Ya he recomendado a varias personas, este abogado me dice que es excelente, muy confiable, este abogado no te cobra caro, este abogado es muy noble, es una persona y el personal que tiene muy calificado. Les recomiendo por favor que acudan a este abogado, no se van a arrepentir nunca. Bueno, él está aquí en la 999 de Coral Gable. Confíen mucho en él. Yo confío porque metí el TPS. Yo soy venezolana. Y ya estoy, mire, ya tengo mi permiso de trabajo, ya tengo todo. Gracias a Dios, tengo mi seguro social, tengo ya todo. Gracias a él. Gracias a él y a todo su personal calificado que tiene acá en sus oficinas. Por favor, este no se van a arrepentir. Le digo de toda fe que confíen en él Excelente abogado